Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a Toxic Game. Esperad, esperad. No, no, hombre, no. Primero... Ahora sí. Bueno. Amigos, ya es lunes 11 de julio, no estamos ni a mitad de mes y, y espérate a cuando llegue agosto. Pero bueno, en fin, aquí estamos con el aire acondicionado, ese ruido que se escucha en el fondo, por eso me acerco a vosotros, también con el pensamiento de diablos, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Sobre todo con Ubisoft, porque parece ser que... Que, que, que no nos da cancha no nos da cancha libre aquí nadie vamos a ver quitáis Assassin's Creed quitáis Assassin's Creed eh, Liberation ¿sí? de la lista de Steam y ahora decís que pronto será inaccesible incluso Incluso para los jugadores que lo hayan comprado. ¿Cómo? Bueno, pues si es así, devuélveme el dinero. Porque yo creo que Ubisoft todavía mantiene sus juegos. Vamos a ver lo que dicen los de Ubisoft. Por aquí dice en este, por ejemplo, en este. Dice, nos tomamos la decisión de retirar los servicios para los juegos más antiguos de Ubisoft a la ligera. No, no tomamos la decisión de retirar los servicios para los juegos más antiguos de Ubisoft a la ligera. Bueno, y nuestros equipos actualmente están evaluando todas las opciones disponibles para los jugadores que se verán afectados cuando los servicios en línea de estos juegos atentos porque aquí ya viene a madre del cordero aquí es cuando se abre la caja de Pandora y dice uno como que cuántos juegos señores de Ubisoft como que cuántos juegos o sea me estás diciendo de que después de este va a venir más y me lo vais a cerrar pero esperaos que sigue con los servicios en línea estos juegos se desmantelen el 1 de septiembre del 2022 se cierran comillas dijo Ubisoft a la revista cuando se le pidió un comentario al respecto ¿no? que qué vais a hacer entonces y dijeron también también estamos trabajando con nuestros socios para actualizar esta información en todas las tiendas. Por lo que los jugadores estarán completamente informados sobre la eliminación de los servicios en línea en el punto de compra, así como a través de nuestro artículo de soporte, eh, página de soporte, ahí donde te manden, eh, donde compartiremos, eh, donde compartimos las noticias eh, el editor señaló que nos notificará si hay una actualización en sus comentarios preparados con respecto a Liberation específicamente eh, aquí como digo ahí cuando dice para los juegos que se verán afectados es cuando la gente dice oye pues ya como hagáis esto es no compro más Ubisoft no porque si vamos a ver eh, es que es muy grave es que es muy grave es muy grave porque te, es prácticamente te lo están robando literalmente y eso de no tomamos la decisión de retirar los servicios para los juegos más antiguos de Ubisoft a la ligera vale pero no pero es que no hay justificación, porque ustedes no sois una desarrolladora que, oye, que, que se ha venido a quiebra, que no puede eh, permitirse eh, mantener este juego, que por cierto salió en la PC Vita y salió tan luego en otros lados. Hombre, y ahora cogéis y se la rematáis, y encima todo... ya te enterarás cuando cuando pruebes el juego y veas que no funciona vamos perfecto Ubisoft eh, de lo bueno a lo mejor de lo mejor lo superior como digo eh, vamos a ver será quizás que eh, no no quiero ser mal pensado ser mal pensado Dios me libre pero no será eh? al hilo de este tuit eh, de IGN en el nombre de con, eh, en el nombre de Rocío iba a decir no en el nombre de la asociación remake para seguir cobrando remake hasta la sopa que cambia de consola cómprate otra vez el juego perfecto perfecto de parte 1 del el desarrollador dice que este remake no es entiéndase eh, el, el concepto de grab cash grab o sea como dinero libre Vamos a llamarlo dinero fácil o, o por lo menos eso es lo que pretende de lo que pretende desquitarse. Hombre, pues claro que es dinero fácil. Como que tienen que pasar por caja, por obligación. Porque una cosa que buena que tiene Xbox, por ejemplo, es que si tu juego, como la consola es retrocompatible, si tú tienes el juego, tú vas con tu juego lo metes y no pasa nada porque ya el propio se actualiza perdón se actualiza totalmente gratuitamente y, y más o menos así paramos el, el tener que vender una y otra y otra vez el mismo juego que es una eh, yo creo que para mí es una de las eh, obsesiones de muchas desarrolladoras y que, y que les dejan en mal lugar, además, es que les dejan en mal lugar porque dices tú, bueno, eh, eh, vale, me has quitado el Liberation, pero es que aquí ustedes estáis diciendo de que vais a quitar más, bueno, y asando de qué, me vais a devolver el dinero que yo he, he pagado por ese juego. Ese juego me pertenece, no es como que yo lo haya alquilado o que me haya salido en el Game Pass y tú hayas decidido quitarlo de repente. No, ahí yo no me puedo quejar, porque son cosas que no tienen nada que ver. Pero cuando es mi dinero, yo he puesto mi dinero, los de Playstation, los de Nintendo, los de Xbox y todos los de Steam han puesto su dinero a Ubisoft, pues hombre por lo menos si quitas el juego que no está bien yo no, no, no digo que ustedes tengáis vuestras razones o no para quitarlo, ahora si lo quitáis entonces me devolvéis el dinero devolverme el dinero porque ya ese juego eh, aquí esto, no sé se ve que el juego no era perpetuidad no Así no sé si me entendéis lo de la perpetuidad, porque es que estamos ya mezclando un poco conceptos. Pero, o sea, ese juego que se supone que lo he comprado en una tienda oficial, de la manera legal y que en, en su form, en su plataforma, la que sea, y ahora me estás diciendo de que no, de que me lo quitas y que van a venir más 2 de septiembre vamos a ver qué quita esta gente hasta luego amigos sobre todo y ante todo pásenlo bien con los videojuegos pasen de la gente tóxica la gente realmente tóxica y hasta la próxima amigos yo tengo que seguir con esto tengo que seguir con con esto precisamente este tocho de ordenador a mirar a ver qué por lo menos por lo menos quitar eh, limpiarlo ahí hacer algo con él y vamos a ver si peta y funciona o si peta literalmente vamos a verlo lo, lo comprobaré ya lo comprobaré pero bueno hasta la próxima amigos